La niña Naomi volverá a su lugar de origen a vivir con su abuelita. En el transcurso de esta jornada será trasladada a Trinidad para que el día miércoles pueda llegar a la población de San Borja Beni. En el traslado acompañará el equipo multidisciplinario conformado por un médico del programa Mi Salud, la trabajadora social del municipio de Guanay y el Ministerio de Justicia. La adolescente, digamos así, eh, actualmente se encuentra con un... ha ganado aproximadamente 5 kilos de peso ha mejorado las condiciones en cuanto a las escaras y a las otras secuelas que padecía por el largo reposo que ha tenido, ha sido manejada por un equipo multidisciplinario que ha incluido la valoración gastroenterológica, neurológica, de terapia intensiva y de las demás especialidades del hospital y también ha recibido un apoyo importante de fisioterapia y psicología. Los médicos del programa Mi Salud harán un monitoreo constante de la salud de la menor y sus hermanos, ya que Naomi tiene gastrostomía, es decir, necesita alimentación directa por tubo. Esperar va a pasar eh, la noche en, eh, en un establecimiento de salud eh, bajo monitoreo de, de este equipo y para que al día siguiente se le traslade al municipio de San Borja, donde de igual manera un equipo multidisciplinario a la cabeza de médicos Mi Salud y unidades de nutrición integral van a hacer el seguimiento de aquí en adelante Recordar que en septiembre del año pasado, la niña Naomi llegó inicialmente a un centro de salud en la ciudad de El Alto, procedente de la localidad de Guanay. Posteriormente fue internada en el Hospital del Niño con Desnutrición Severa, con apenas 7 kilos de peso. Ha permanecido en terapia intensiva dos meses y gracias al esfuerzo del equipo multidisciplinario, se logró la recuperación íntegra de la adolescente. Ahora pesa aproximadamente 16 kilos.